Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver si va entrando gentecilla. Bien, ya veo gentecita que va entrando. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? Bienvenidos a los conciertos del festival, del séptimo festival, séptima edición del Urban Fest, organizada por Conecta Juventud 2.0. Estamos esperando a CHM que se incorpore para nuestro concierto. Así que bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Nos encantaría haber hecho el festival en directo, realmente poder haber estado en los centros juveniles, pero no ha podido ser. Así que no pasa nada, porque nadie se va a quedar sin música, sin conciertos, sin arte urbano. Así que espero que nos sigáis y que veáis nuestra programación. Mira, por aquí están nuestros chicos de hoy. Que sigáis nuestra programación porque tenemos de todo. Así que vamos a ver si van entrando CHM, que son los invitados de hoy. Por aquí están. Ya van entrando. Dios, bueno. Hola chicos, ¿qué tal? Hola. Buenas. ¿Cómo estáis? Bien, aquí. Pues sobre todo el... a a llover un poquito, que nos cae la lluvia, Mira, pero bueno. Que os cae la lluvia, ay, madre mía. veo que retomando la calle, ¿no? ¿Cómo? Retomando la calle poco a poco. Pues sí, la verdad. Muy bien, muy bien. Bueno, contadme una cosa, voy a haceros, voy a presentaros para todos los que nos están viendo que nos conocen, vosotros sois CHM, ¿vale? Pero CHM está compuesto por un grupo de jóvenes que yo voy a nombrar para que les pongáis este cara, ¿vale? A ver, eh, por ahí donde anda Uber? que salude. Hola, buenos. Vale, que salude Manuel. G-M-A-N-U. A ver, por ahí, Jaco. Hola. hola. Danielito. Hola. <ríe> y Kairos. Kairos, <ríe> Kairos, tú te ves. Bueno, chicos, contamos una cosa. ¿Por qué CHM? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde ha salido? Contanos un poco. Eh, bueno, es el nombre de, de la Cruz. El, el grupo el... que teníamos principalmente entre los colegas y al final pasó a ser el grupo del de, de, de, de, de rap. De la organización de, de los eventos y de lo que nos gusta, que es el rap. ¿Y tiene algún significado CHM? Sí. Para es, HM realmente... es hasta la muerte. Ah, vale, vale, que yo ya sabía que por ahí va la cosa. Para hasta la muerte. Sí, de siempre. Bueno, bueno. ¿Y desde siempre habéis eh, estado dentro del mundo del rap? ¿O desde cuándo sido un poco lleno viene esta chispa? Bueno, hay etapas varias, cada uno tiene más o menos su momento. Yo, por ejemplo, no crecí con el rap... Pero sí que a los 11, 12 años más o menos es cuando me empecé a poner a escribir y cosas así. Uh -huh. eh, nosotros, nuestro grupo fue que Joaquín y yo lo descubrimos: eh, ¿Sí? Batallas de Gallos improvisando, lo llevamos al grupo, nos gustó y ahí empezamos todos a darle. Uh -huh. Y así se nos quedó como costumbre y lo seguimos hasta ahora. Guay. O se han juntado unos cuantos para hacer eventos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, íbamos a organizar uno antes de todo el tema de la pandemia, que íbamos a hacer una batalla de temas para que se para que se hagan ruido los temas de la gente del barrio y como no se pudo hacer, pues ya pondremos fecha. Que todo llegará, que todo llegará, que ya poco a poco vamos a ocupar la calle, vamos a ocupar los centros juveniles y vamos a darlo todo. Así que podéis hacer todos los eventos que queráis. <risa> bueno, pues, oye, sin más dilación, que yo, yo sobre todo lo que quiero es que la gente hoy os escuche, que conozca vuestros temas, así que... Pues hagadle dudos, chavales, que, que a tope, que yo lo que voy a hacer es que me voy a colocar en negro para que el protagonismo sea para vosotros y le dais, ¿vale?, que si alguna vez os atascáis o algo, yo estoy aquí, yo os voy a dar a lo mejor conversación y os preguntaré cosas sobre los temas que escribís, ¿vale?, Vale, vale. vale Bien, pues vale. Ahí os dejo con CHM. Sí, sí. Gracias, compañero. Empujame Sí, el qué...? nombre <risa> de la <risa> Si sí, alguien quiere decir una sobre CHM, yo estoy leyendo los comentarios, ¿vale? Así que si alguien quiere decir algo, yo estoy al loro, ¿vale? Y os lo iré comentando. Vale, vale, vale. Pues nada, pues yo soy Cayos de TV y pues vais a escuchar eh, dos temas míos, ¿vale? El primero es eh, Mundos Dispares, lo hice con un amigo, pero no está aquí, así que bueno. <ríe> yo, yo, yo, yo, no es normal la forma en la que pienso, suena so el celular, lo juego y luego no contesto. Toca respirar, quiero apartarme, quiero recordar cuando me soltaste. estoy bien. Na-na-na, na-na-na-na-na.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 yo ya no siento como antes y silencio grita por dentro castiga el alma y luego rompe y tus sentimientos arrasa adentro, luego pasa lento y ahora represento a una generación de corazón lunático nunca en estado estático y siempre práctico, pensando en mil heridas y en tu clásico te ha ayudado a la gente a cumplir sus metas y mi sueño dejar huella y no ser olvidado. Ah. Mira si es difícil, antes no veía nada y en mi mundo era igual Quejarme de la vida como hacían los demás Gracias a Dios que por fin conseguí cambiar <risa> Está para la base Está para la base eh, <risa> Se va a acabar la base, no sé por qué <risa> Vale <risa> No sé, se me ha acabado la base Bueno <risa> No pasa nada, no pasa nada Continúo con el tema de presión Errores técnicos No hay Fallo técnico, aquí estamos Jamie in the house, nigga Vale, este tema Es presión, ¿vale? Así que bueno, espero que os guste Yo, yo Kairos in the house the Yo, yo yo. Yo, voy, sé que no todo es cuestión de suerte Y no fue coincidente. que al final pueda soltarme Yo sé que me estoy como obligaron a ser fuerte Deja huella en mi camino y hacia donde voy Sé que no todo es cuestión de suerte Y no fue coincidente. que al final pueda soltarme Yo sé que me estoy como obligaron a ser fuerte de huella mi camino y pese lo que pese pase lo que pase yo lo no siento por si luego hieren los compases de todo un universo sinfonías para aplacar la mente a la hipocresía cuando escribo en esta fase hay gente que no lo pilla porque apagan su bombilla mientras otros suman guías y otros piden de rodillas Me lo mismo que el calor de una grindilla lo mismo que dar calor a un corazón hecho de tía. lo entiendes o lo captas no ha sido suficiente y llamas y no pasa y te dijo de estar presente caminas por el barrio Perdiéndote entre sus calles y que menos te lo esperas al final que veo un cable Y es verdad ¿eh? que la locura llega Y es que a modo de protesta decidido ser así Sigo aquí en aunque en me caja eso duela o voy a ser feliz Como lo hace el Rec en medio de la ciénaga Hoy sé que no todo es cuestión de suerte y no fue coincidencia que al final pueda soltarme. Dios en mi mismo me obligaron a ser fuerte. Deja huella en mi camino, ya sea a dónde voy. Sé que no todo es cuestión de suerte y no fue coincidente que al final pueda soltarme. Dios en mi amigo, me obligaron a ser fuerte. Ya saben, en cada canción desmotorate, ya siento, y si en cada intención de mostrarme, reencontré mis sentimientos, y aprendí la lección divagando entre mis pensamientos, levanté y alcé la voz al ver que me están corrompiendo, ya confimo a la violencia y a la constancia, los prejuicios, cuando crees saber de mí, siquiera conocerme, ya es un vídeo, espero contra la pared, un sacrificio, y en callarme tantas cosas, ya para ser más digno, que nadie dispare, que no se lo no pare, que el tiempo no para, pero no se para, que sobre el nombre se vuelve a la sala, que no cambie nada, que se en la sala. Dejaste escrito este mensaje y es duro porque repercute en tu futuro. Intuyo que se aventinan tiempos oscuros y la muerte a tus problemas ya no podrán escaparse. Hoy se quedó todo en cuestión de suerte y no fue coincidente que al final pueda soltarme. Dios entiende que el me este obligaron a hacer muerte. De la huella me camino y hasta donde. Voy. Hoy se quedó todo en cuestión de suerte y no fue coincidente que al final pueda soltarme. Dios se el no me que te Un saludo desde Carabanchet. No, no, no. eres ni no, no, puedes ser. Primer tema, si eso me lo suelto luego, porque no sé qué ha pasado. Hay un técnico. Oye, una cosa. Dime. Dicen por que el tema está por ahí, que lo podemos escuchar. ¿En Spotify puede ser? verdad, sí, sí, sí, sí. sí. El tema este de presión lo tenéis en Spotify como presión, así tal cual, del artista Kairos de TV. Kairos, ROS, separado de TV. Se Genial se caga. Se caga. Se caga. Se caga. Seguimos, ¿a quién, quién viene ahora? Yo soy Danielito y voy a soltar un tema que se llama Te fuiste Vale. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? Ah. Mm. Otro día más en el barranco Pensando en quedarme Unirme para siempre Dice que no es para tanto Pero estoy pensando yo odio en ser diferente Cogiendo valor para dar un paso al frente Pero me echo atrás cada vez que pienso en mi gente Con el corazón partido Veo varias cosas que aún están pendientes, no quiero que pase nada más Y confieso que me da miedo mirar atrás, pero es que me la sudan los demás Tú eres mi mente, y juro que no voy a dejar de luchar, de portarme una vez más Tú me diste alas, pero no aprendí a volar, y claro que quedan muchas caídas por soportar Y mi miedo ni a la muerte ni a lo que pueda pasar Bueno, vos ya sabes lo que digo, poniendo mi alma en cada frase que te escribo Y no... No me traté de amigo que no le temo a nada solo a lo desconocido Noto que se me clavan dagas Y que tú esa daga, bueno, pues la sacabas No sabía ni yo mismo dónde estaba Así con los pies en la tierra perdido en tu mirada Quería todo pero me fui sin nada Noche de lloró pensando qué pasaba Porque era un bobo y no sabía nada Triste solo recordando tus llamadas Creo que estoy sufriendo por los dos Llorando por momentos que estuviste Ahora oh, solo estoy con Dios Y la verdad que es que ni siquiera sé si existe Ah, me da igual, soy un paso al frente Una de las cosas que me hace ser diferente Ya no sale de mi mente, eh. ya me caso que no es porque no lo intente No quería que te fueras y te fuiste No quería perderte Y te perdiste Por errores tontos y un par de despistes Se uno sana las heridas que me abriste me abriste el corazón en dos y no es raro Te llevaste lo bueno y dejaste lo malo Mi ah. mente intenta sacarlo Pero estoy cansado de que no de resultado Y cansado pues estoy yo de la gente Aunque sé que todos te midian y mienten ah. Pensando en ti siempre Porque el que más quiere siempre es el que más pierde Es que estoy harto de crucarme con tontos Nuestros recuerdos ya están más que rotos Si te miro ni te reconozco porque todo lo que es en la mitad de lo que desconozco, tachando sus virtudes por vicios, fumando en una esquina, poniendo por excusa que se cana al precipicio y caen por el vicio de la nicotina. Me enseñaron que los golpes se esquivan y que se empieza desde abajo. A tu madre quizá no le soluciones la vida, pero intenta quitarle trabajo, eh. Danielito. Mm. Yo, yo, yo, yo. Pues ya está. Esa es la primera. Esa es la primera. Madre mía, eh, me has emocionado, muchacho. <risa> es, que, es que gracias. Es que, es, que, es que del Dani yo no sé qué pasa. Es que parece que te las clava todas. <risa> bueno, pues ahora voy a soltar la segunda, que por ahora no tiene nombre, está por definir. Es una nueva, a ver si así... A ver si me sé la letra, porque ¿ves? estoy haciendo directo con el móvil, a ver si me sale. Dale. Oh. Bueno, si llama, no quiero recordarte. Eh. Pensando la manera de... en que te fuiste, recordando el momento que llegaste, todos los buenos recuerdos que me diste, las tardes que he llorado cuando me dejaste, amor correspondido en lo que me dijiste, yo lanzando mis tequeros al aire esperando una respuesta que no llega, no, no quiero recordarte. No quiero recordarte y ahora tapan tus fotos todo esto que dejaste. Esta mierda me ha venido gigante, mi sonrisa cura las lágrimas desde antes. Pero mi mente se estanca por instantes, me has dejado heridas que son irreparables. Y cómo voy a mirar a otro lado si tú me enseñaste a tirar para adelante. Una imagen vale más que mil palabras, pero esa frase me parece repugnante. Ahí está el error que te esperaba, que los temas que te escribía no los valoraste Y no pensaba nada más que en ti, aún sabiendo que me destrozaste Solo recuerdo la última vez que te vi, y eso que fuiste la que más me marcaste Las cosas malas se borran de mi mente para intentar que no te siga haciendo daño. Pero vivo en un buque constante, de la agonía de pensarte en cada puto año. Tengo presión en mi corazón roto, para no sé si guardármelo todo. Podría hablar y meter la pata hasta el fondo, pero preferí callarme y sufrir como un tonto. Y sufrí como un tonto porque lo único que hacía es pensarte de nuevo. Y tengo miedo a que un día te levantes y quieras empezarlo todo de cero. Así que voy a picarlo de antes por instantes y te voy a ser sincero. Porque no aguanto más el estar sin ti. Y porque no toques si no estás me muero. Madre mía, a ver, Danielito. Has usado todo lo que tenías dentro, ¿eh? y ¿eh? me queda a gusto <risas> bueno, vaya grupo y... vaya uh... grupo bueno aquí vaya, vaya. Eh, vaya, vaya. Eh, ahora vamos a suocar, saltar eh, eh, me trago eh, vamos a tirar un tema que tenemos juntos eh, Danielito y y Show y vamos claro sale se llama el punto de mira de todo okay ah oh. Llorando la pena, sudando de todo, echando la tierra, metido en el lodo mira en el a todos los lados, miles de saliza para por los el de mira de todos, soy el puto de mira de todos Soy el puto de mira de todos, soy el puto de mira de todos ¿Cómo cambiamos tan rápido? Aprovechemos este tiempo Si me quedo todo pálido, las minutos pasan cada vez más lentos Tú te olvidaste de mí, yo como un tonto, echándote de menos mucho Quiero sacar tu recuerdo, lo sigo teniendo demasiado dentro No puedo, soy capaz de mirar tal los opino recordar con los momentos felices de y las cicatrices me ensanar, ah, A mí me da igual, ah, no quiero pensar Sigo siendo aquel niño que no dudas tenido un segundo de traicionar, ya está No puedo más, lo único que quiere es seguir el compás Estoy intentando crear, danza vestido con la soledad Y no puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más eh. No puedo más, eh, llorando las penas, sudando de todos, echando la tierra, metido en el lodo, Mira en desiliza a todos los lados, miles de sonrisas para poner al cielo, es el de de todos, soy el punto de mira de todos, soy el punto de mira de todos, soy el punto de mira de todos, soy el punto de mira de todos. Me querían arriba, pero no lo estoy, caído en un pozo que cabe yo. Ahora, todo perdido. Salvo más que curación, en sentimientos que no dejan calma Me fui para el monte para despejar el alma Karma que llega, de karma daña, daña el sentimiento, pasa y mata Ambos mismo ponen la balanza, avanza, que de fuego se curtió el alma No queda descansar, yo solo quiero papar a mi vieja El barrio al viejo, con los años esto se hace más complejo Vivir por ella o vivir por esto Y el pitiporro que me salva por momentos se punto de mira loco ese es el punto de ¡Wow! <risa> un aplauso, compañero. Ahora me voy a sacar un. Voy a tirar el tema que es Eclosión del Artista. Que lo escribí durante en la cuarentena la y lo edité yo en la casa. Así que espero que os guste. <risa> bueno. Me siento perdido, me siento encerrado Solo es silencio, yo pensé que me había salvado Se apagó el sol, el avance de cura y lamento Ni y te quiero formé mi cuerpo Me por dentro, tan triste me siento Tan triste me siento Me siento perdido, me siento encerrado Solo es silencio, yo pensé que me había salvado se apagó el sol, la base de cura y lamento. en si te quiero formé mi cuerpo, mago por dentro, tan triste me siento no, tan triste me siento, no quiero asumir el estrés que tengo ojeras que cubren mi cuerpo, las un lástiz, cada tengo que mentira soy un 70%, perdido, aturido perseguido por el resto pensamiento distinto, diferente cuerpo, diferentes ganas unieron al resto, unos amor, otros odio yo prefiero mis derechos, hecho de Echaron mi cuerpo firme, mantengo sollozos internos. Son lobos que tengo, hambriento de sangre y un corazón nuevo me ofrezco. Yo a perderé si ya no te veo por la mañana, saqueos, mentiras malas, buenos deseos. Solo bueno lo que hice, es ser verdaderos apostemos. Muchas virtudes en poca práctica, Y si enciende un cero Mirando la noche todo ciego. Cada vez más se apreta la soga Y cuello. Pues tengo de rico algo. nuevo, Vaya Roma, hacemos todo el cielo. Buscando de excusa mis compas Viviendo todo el día de noche Ya en un respiro me encuentro perdido Algo que me sirva de un broche Y él me sorprende si no soy yo Fumando por la noche Subiendo el tejado Apariencia de un Vis a vis, entre alma y un hombre Me siento perdido, me siento encerrado Solo el silencio Yo pensé que me había salvado se apagó el sol, la base de cura y si te quiero formar mi cuerpo, me por dentro tan triste me siento, no, tan triste me siento, me siento perdido, me siento encerrado, solo el en silencio, yo pensé que me había salvado, se apagó el sol, la base de cura y si te quiero formar mi cuerpo, me por dentro tan triste me siento, no, tan triste me siento, llegamos tarde y no pronto, ya el profe se sabe mi nombre. Que este castigo no vaya a pozo, dame licores de amontón. que esta casa no parezca de otro, que este pibe castigo por noche. Deuda no escrita, arte distinta, viaje sin visa, amores de piso unión sin divisa, fecha maldita, pita, facha, corta vista, primera pista, explosión de la pista. ¡Qué grande! No a poner los comentarios si solamente os dicen que sois unos grandes, que sois unas máquinas, que lo hacéis desde la hostia, vamos. Bueno, ahora le toca a, a M-A-N-U. A -A Hola, yo soy Manu la primera canción eh, se llama Deja yabu espero le guste ¡Vamos, oh, Dale ahí. M -A dice Esto es un de Es un de te miro en mis sueños, es un déjà vu, esto es un déjà vu, es un déjà vu, aún tengo miedo, es un déjà vu. Y ya no aguanto la presión, mi Me mente al 100 y canta mi voz, esto es simple, antes jugaban dos. Aún no me queda claro el que perdió, oh, oh, oh, oh. ahora corro con el alma herida, el héroe de nadie, con capa caída, el viento que me llené de vida, respiro el aire fresco que nubla mis días. A estas alturas no hay humano que me baje, vuelo con mis letras, barras de mensaje. Olvídese de ponerse el traje, aquí la elegancia sale de su frase El frasco es grande, con poco contenido, siempre con clase, rapeo agresivo Me dedico a ser más expresivo, y afino todo el tiempo cuidando mi sonido Es que esto es un es un, es un, <risa> un Te miro en mis sueños, es un esto es un es un de Yahoo, no tengo miedo. Es un de Me faltan letras, pero no recuerdos. Veo lo que soy, yo soy no despierto. Esta realidad aún no la entiendo. Y para qué volar si en la tierra quede el muerto. De ya que si vivís en mi memoria, da igual lo que pase, yo recuerdo esa historia. Trato de que no sea notoria, pero mis canciones llevan tu dedicatoria Pues sí, ya no me responde, mejor me relajo, fijo que no me importe La música cambia cuando mira el donde, y vos estás fría como invierno en Londres Y no te culpo, sé que esto es doloroso que un te amo puede sonar peligroso Y me doy cuenta que todo es dificultoso Y es que hasta en mis sueños soy igual de empalagoso Es que esto es un déjà vu, es un déjà vu De mirar mis sueños es un déjà vu esto Es un déjà vu, es un déjà vu Aún tengo miedo es un déjà vu yeah. De Yabuniga CHM Indascaus M-A-M-U Ahora la siguiente canción es una canción un poco más triste Porque hay que tener un balance Equilibra, equilibra fuera, Se llama Antes de así ah, sí. Yeah. Bye. Bye. Bye. Bye. Um, ah, sí. Sí. Antes de perderte prefiero morir incluso si fallecer vienes sin verte. Por amor lo que sea, se trata de sentirlo cumplí, te fui fiel hasta la muerte. Dejo en el pasado lo que hicimos mal, ahora es distinto todo lo que veo. Dicen que un rayo no cae en el mismo lugar, pero ojalá oh, cupido nos una de nuevo. El dolor no conoce de clases diario, con mis errores yo lo explico. Siendo pobre, lloré por mis frases, espero que sea igual. Cuando sea rico y con razón ya no tengo sentimientos. Por amor me voy un poco sensato. Para perderte tengo un gran talento. Si tú eres una carta y yo soy un garabato. La tristeza no me interesa. Ya no es excusa la distancia de este viaje. Llorar. Es dolor de cabeza si mis lágrimas están más secas que tus mensajes. M-A-N-U-C-H-M uh, yeah. in the nica nigga. Yeah. Oh, oh, oh, oh. Ahora <risa> <risa> viene <risa> Udber. Un abrazo, un saludo. PN. el rap, el rap es cultura, nica ¡Vale ahí! Lo grabaron. Bueno, pues yo soy Utbert, de Carabanchel Tengo Y voy a saltar aquí un temita importante. Ahora un poco más alto. No jugues a nadie sin antes conocerle, ni tan pronto en, en, en todas las personas. Un día de esto, por la parda sin verle, cogerán tu secreto y te partirán el corazón El diablo, antes de ser diablo, fue ángel. Cuidado antes de ser traidor o discípulo No todo es real lo que te pone en cárcel Cuida de quien te fías o te darán por el culo Si esa persona te engaña primo déjala ir no fue su error, sino su elección, porque quien es bien lo es hasta morir, pero el que no es capaz de romper en dos. Me lo contó mi madre cuando estaba rayado, llorando a una niña sin sentimientos, cantándole a la luna solo oyendo todo fumado escuchó una voz que me dijo al oído sin aliento, si te cambian por alguien no significa que seas peor. Ya que si te cambian será siempre por algo más fácil. Sabía lo que tenía y no pensaban en perderlo, todo, Y al final acabé perdiendo lo único que me hacía feliz. No corras por alguien que está dispuesto a caminar. No todo lo que empezó a tu lado termina contigo. Tienes que aprender a caminar solo quizás. Ya que hasta el más real un día desaparecerá de tu camino. Ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. Cada uno tiene su lado oscuro y claro en esta vida, ya no soy otro lego dentro de tu puto fuego, donde mi mente acaba siendo una suicida, y no es un día más que estamos viviendo, sino un día menos que estamos perdiendo, empecemos a valorar más nuestras cosas y a dejar de ser una puta idiota, el rico desea dinero sin ser pobre, famoso. Busca más fama que nadie, mejor conformarse con un cacho de cobre y con los reales que tienes en la calle Seamos juntos con todo el mundo, nadie es mejor que la persona que tiene al lado Mejor tener todo lo mismo hermano que ser un puto egoísta si no me confundo Nunca hablamos las cosas antes de hacerlas, pensamos que vivimos entre guerra, guerra que no existe si puedes vencerla luchando contra lo malo que hay en la tierra, que nunca jamás volverás a estar solo por mucho que siempre te sientas así, siempre hay alguien contigo, codo a codo que te levantará y te hará más feliz <tose> Ahí, todas las portales. Bueno pues está este va a ser el segundo tema más, más de dentro y bajo la lluvia bajo la lluvia, bajo la lluvia. Bajo la lluvia. La lluvia! Vamos, vamos o sea la compañía cubrimos la cámara Yeah. Yo ya no sé ni qué es lo que siento, solo soy un soplito llegado del viento, algo que todo arreglo, ya la vez reviento como una ficha de Tetris que no encaja ni con pegamento, yo ya no sé ni. Que es lo que siento, solo soy un soplido llegado del viento Algo que todo arreglo, ya la vez reviento Como una ficha de Tetris que no encaja ni con me me día más me levanto de la cama Una noche más en la que ya no me llama Una tarde más sin hablarme con mi mamá Una mañana más que me prendo otra rama Todas las mañanas cojo aire en la ventana Me tomo un café que calienta mis malas ganas Salgo de casa con la cama Gracias. Mm -hmm. Las que tengo dentro de esta mente insana Estoy cansado de luchar contra mis agallas De perder y volver a meterme en una redalla No sé si son sus curvas o tan solo esas mallas Solo sé que si las pierdo, mi cabeza está Yo ya no sé ni qué es lo que siento Solo soy un soplido llegado del viento Algo que todo arreglo ya la ve reviento Como una ficha del Tetris que no encaja ni con pegamento Yo ya no sé ni qué es lo que siento Solo soy un soplido llegado el viento, algo que todo arreglo ya la vez reviento como una ficha del Tetris que no encaja ni con pegamento vaya trama de vida que siempre se me derrama, vaya trama que nunca se me encenderá su llama sigo yo solo tirado entre las sábanas, siendo un ateo que reza para que no llegue mañana no sé qué pasaba, no sé qué pensaba si la calle me esperaba o solo me mataba, cada vez que improvisaba, alguien me la liaba y no eres tú, sino yo, viviendo un cuento de hadas, cada noche de mío hablaba a la almohada aun sabiendo que los algodones nunca sintieron nada, esta vida no era la que yo me planeaba, era otra muy distinta, la cual menospreciaba. Para mí la muerte es más aliada que villana, donde vivirá mi hija, descansando el alma las oscuras con mi luna, como si fuese Diana, sin nadie que me moleste y mi mente esté en calma porque hace tiempo que hoy en día odio el panorama, como ver esta sociedad en cruz y grama, todo encaja con la moda y nada se reclama para que reclamar algo que te lleva a la fama porque hace tiempo que hoy en día odio el panorama como ver esta sociedad en un crucigrama, y grama todo encaja con la moda y nada se reclama para que reclamar algo que te lleva a la fama <tose> <tose> <tose> Creo que voy a intentar otra vez. Ey, que deberíamos que intentar es, un es un deyabu. Es un Lo que pasa es que ya está lloviendo un poco. Entonces, como queráis, como queráis, como queráis, chicos, como queráis. galería hay acá. Sí, pero pero que no, también, a ver pues para, para, para, para la cámara okay vamos a movernos a un lugar donde no llueva o okay, bueno va a llover obviamente pero que no nos moje <risa> vale vamos pero venga Venga, bueno pues mientras tanto os voy contando lo que estáis viendo estáis viendo uno de los conciertos de la séptima edición de Luz Fest en Luluband Fest que pues por las circunstancias pues estamos Estamos haciéndolo online y toda esta semana a, a las 7 vamos a tener conciertos de artistas urbanos. Y como has visto por allá antes en, en Ratos Cultura y aquí tenemos al grupo CHN que ahora mismo va a terminar con un par de temas. Me están reclutando. Y bueno, lo hemos escuchado ahora, vamos, no tiene desperdicio. Uh, he visto por aquí una notita que nos dice que mañana estos chicos van a estar en la radio de Vallecas, ¿vale? Para quien quiera seguir escuchándola, 107.5 de la FM, ¿vale? Y a través de la web, eh, www.radiovallecas.org, Vallecas con K, ¿vale? Estos chavales no tienen desperdicio, lo han dado todo esta tarde. Se han abierto un canal, se han dado la vuelta, no sé, ¿qué puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Poco más, poco más se puede decir. ¿Cómo vais, chavales? ¿Cómo vais? No sé si me está bien. Recordaros también que tenemos un montón de actividades de la séptima edición del Urban que podéis ver y que podéis seguir, todo en relación al arte y la cultura urbana desde deportes urbanos, eh, arte urbano, eh, conciertos, talleres, talleres que recomendamos también que participéis, gratuitos, talleres gratuitos. Vamos, ¿qué más? ¿Qué más podemos pedir entrevistas? Esta semana estamos a tope de Power. Y ahí tenéis el UFC. Bueno chicos, ¿cómo vais? A ver si me contestan. PHM, ¿cómo vais? Se están recolocando. Bueno, eh, recordar también que la gente que quiera seguir un poco su trabajo, PHM la trabajo oficial en Instagram, ¿vale? Eh, supongo que tendrán ahí sus contactos y podréis ver sus temas, que bueno, depende de cuál los tienen subidos en diferentes sitios, pero si contactáis con ellos a través de esta cuenta de Instagram, os pueden informar. ¿Cómo, ¿Cómo va? ¿Sí? ¿Sí Por ahí ponen, va a volver ya, vamos. Pobre, si es que se han encontrado con la lluvia, esto no, no, pues es el directo, es el directo. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Un concierto de luz, pues lluvia, parque, rayos, truenos, este, vamos, bueno, mejor escenografía que esa, no podemos tener ni no, nada. Ya estamos. ¿Vertical ahora? ¿Eh? Sí, mejor. A ver. No tenemos punto de apoyo, pero mejor. <risa> vale. Bueno, pues ¿qué vais a hacer para terminar? Pues no sé, si queréis que repitamos algún tema o algo. Yo me voy a soltar un tema. Y luego el... Mira, para mí, Cairosa queda con ganas de hacer su tema que se le ha cortado, ¿no? Claro, ¿eh? así Mira. que como, como no he conseguido resolver el problema... Bueno, pues vamos a grabarle. Como he conseguido resolver el problema, pues voy a soltar otro. Tema. Venga. Esa es la vida que <tose> me está, que más como misa, que no mañana, me quiero descartar, es tu malestar, su lugar el que yo estoy yo estoy yo estoy yo estoy que yo estoy yo el de la que yo estoy yo estoy yo en lo que yo que en y yo estoy en lo que que Conmigo, pues, me hizo de la cuando siento que mi gente la mí, la que libre, sin falla y de la sin mi cara, la, mental. Vente, la y mental, Ya llega la mierda, y que esto Siento que lo que le cuenta, es más de su cuenta, de que salga más si me sobra energía. Tengo para compartir todo el día. Siento, pienso, cada paso que hace su movimiento, y pienso, todo lo que es el Siento, y saco muestra el tiempo. Yo soy con la mirada. Siento, pienso, cada paso que hace su movimiento, y pienso, todo lo que es el me en vuelta, pero yo la mirada pero me Los que no son siempre relajan, te lo que quieras y siempre tu y no entiendo, porque solo y lo tienes, entras, y y y que me es desbordaremos yo. lo que siento por la bola que me vemos en mí, si nos la ponen en la quinta. Yo contente lo que no me en el que la tinta. que pongo la tinta, que pongo la tinta, me pongo la el hombro, son de ese hombro, son de Que no la luna, ganemos a la la la que la no yo voy con la mirada a siento, pienso, cada paso más viento, ya yeah. yeah. yeah. yeah. Muchas gracias a todos, este es un caído de TV. ¡Hola! ¡Hola! Este va a ser el último <risa> tema. Este, este va a ser el último tema en Uber, y con este cerramos. Este <risa> ¡Ok, ok! ¡Ok, ok! Ok, ok, pero esto cerráis, ¿no? ¿Has dicho que se llama? ¿Cómo? El nombre. El nombre del tema. Eh, ¿El nombre del tema? Estamos en problema, un poquito de problemas técnicos, pero. Sí. El nombre del tú tema es un pelín peor, pero bueno. No pasa nada. ¿Qué A este tema nos despedimos, ¿no? Sí. Yo. a como como a lo mío, y se por esa chica que me pasa por su giro, su corazón está ya no es nada pero calma, se va para cantar más, calma, este el buen calma, se tiene de la si hace falta, hasta la con macarrones, como son la estas de bajaciones, estaré aquí para que incluso en tus pasones, son ni contra tus sazones, ya que estoy me estoy me no te has dado bien el norte, más te suporte, que no te has Yo te he apuntado, y me has apuntado, todo lo que he encargado, te has ido por ti. Ya te habías pensado que tú tienes alacado, y todo lo que pintado como tanto y de ti. has dado cuenta. Cuando no está de una cena, se a ver ya bajo la estrella. Bajo la animación estrella. Y mi camino estrella. Y mi camino estrella. a ver ya se ve, mi camino estrella. Ahí mi camino estrella. Y mi camino estrella. estrella. Y estrella. Y a bueno, chicas, muchas gracias. Unas palabras okay. a la CNN no, de Madrid. Sí, sí. Muchas gracias por estar pendiente en directo y un abrazo a toda la gente que escuchó las canciones y un abrazo a, a todos los que están pendientes. Sí? Chavales, os quiero. CNN me Hidalgo, pendientes a todos <risa> y a los que están en directo. ¡En bueno, oye, ¡Te contamos? contamos con nosotros! Para el año que viene, para cuando sea vuelta al presencial, contamos con nosotros! Bueno, Adiós. chicos, muchas gracias! ¡Hasta luego!